Jueves de Clásicos en Dimensión hablaremos sobre el documental El Gusano Mecánico y la Historia de Climax junto al director Alejandro Ríos y disfrutaremos de lo mejor de los clásicos en inglés y español solo por ya la televisión a las 18 horas.